Nos gozamos desde Hábitat para la Humanidad Paraguay en compartir con ustedes la tercera edición de lo que ha sido Baños Saludables. Bueno, anteriormente era un baño común en la cual eh, no era tan, eh, tan usual, digamos, porque era un poco feo y no era baño moderno, pero más bien... El, el común. Y era mi sueño realmente de poder construir, de poder un baño moderno en la cual trae mucho más beneficios más tranquilidad. Entonces, eh, anteriormente hasta inclusive tenía vergüenza para que la gente quiera entrar ahí y no encontrar un baño moderno. Y realmente... Yo digo que es una gran bendición, una gracia de Dios, porque era mi anhelo, mi sueño realmente de obtener un baño moderno en el cual uno pueda sentir mucho más mejor y así también de poder compartir con los amigos que llegan, con los parientes que llegan. Uno ya no tiene más vergüenza. Entonces cambió mucho porque realmente era mi sueño y ahora el sueño cumplido ya estamos utilizando en gran manera y buena manera con gozo y con satisfacción con, eh, con lo que estamos en la casa. Creemos que esta iniciativa es un derecho humano básico que toda familia debería de tener. Estamos comprometidos con esta realidad y sabemos que solo no lo podemos hacer. Junto con ustedes hemos dicho sí a la campaña Baños Saludables y es así que tenemos 100 familias que hoy podrán gozar de nuevas condiciones sanitarias adecuadas y hacer que realmente la calidad de vida de todos los miembros pueda cambiar. Gracias a cada una de las empresas y a las personas que han comprometido su apoyo y han dicho sí a la campaña Baños Saludables. Les invitamos a conocer las historias de las familias, del impacto y la transformación que hacemos posible junto con cada uno de ustedes. Gracias porque creemos y queremos que esta campaña sea una realidad en Paraguay y podamos realmente erradicar las condiciones inadecuadas. Muchas gracias.